Hace 13 años que venimos luchando acá en nuestro territorio social, María Auxiliadora, y hace cuestión de un año que firmamos contrato para poder legalizar cada uno de nuestros terrenos. Nuestro mayor problema es el agua, suele faltar tres veces por semana. Hay veces que toda la mañana estamos sin agua y nuestro proyecto junto con la gente de Habitat es Mandar a construir un reservorio para poder solventar a todas las familias porque somos bastante y nuestra preocupación general son los chicos. Hay veces que hay, a veces que no hay. Y cómo no, podemos, nos manejamos con el agua. Ahora que entra el verano sí que es más continua la falta de agua, que es indispensable para cada familia. Y otro problema que tenemos dentro de nuestra comunidad es el tema de los baños. El proyecto junto con Habitat es mejorar los baños. Eh, en algunos casos se va a hacer pozo ciego nuevo, en otros se, se le va a hacer azulejado. Le faltan puertas algunos, algunos alguno no tienen techo. Uno se maneja como puede y a, de acuerdo al bolsillo uno puede de a poco arreglar. Yo por ejemplo en mi baño me faltan muchas cosas. Lo esencial es lo que tengo, era lo básico el inodoro y a, eh, tengo un pozo ciego que todavía no está terminado. La otra problemática que estamos pasando en este mismo momento es la recolección de basuras. No estamos consiguiendo ni en privado ni tampoco en, en la municipalidad el basurero y entonces estamos quemando. La idea con Hábitat es hacer pequeños talleres para que cada familia sepa reutilizar para poder clasificar las basuras. Ya metimos cinco solicitudes en la municipalidad y hasta ahora todavía no tenemos resultados de la municipalidad. Hábitat llegó en el mejor momento para nosotros para ayudarnos en este en estos casos. La verdad estaríamos muy agradecidos acá si es que la gente de buen corazón nos ayuda. La persona que tiene sinceramente cómo ayudar a estas causas justas eh, pedirle que se una eh, a Habitat de parte de la comunidad de María Auxiliadora eh, darle las gracias sinceramente a Habitat eh, por visitarnos y cumplir gran parte de nuestros sueños. Les pido encarecidamente que podamos ayudar a este proyecto y ayudarle a cada persona que está en este grupo para que podamos tener una mejor calidad de vida para cada uno de cada familia.